Muy buenas compañeros. Hace ya cinco vídeos que estamos metidos en una ruta que para mí fue impresionante. La Ruta Leyenda 2023, de Málaga a Cantalejo, con los colegas del Silver Reader Motoclub. En el primer día hicimos algo de off-road, pillando pistas embarradas de Castilla-La Mancha y metiéndonos en berenjenales barrios. En el segundo día llegamos a Cantalejo, en Segovia, ...para asistir a la concentración invernal La Leyenda 2023. Allí me reencontré con amigos a los cuales le tengo mucho aprecio. En Cantalejo estuve acampando en el pinar tres noches... ...y tuve problemas con la moto, la cual no quería arrancar... ...después de dormir una noche al frío en el pinar de Cantalejo. Tuve que llevar la BMW Valledolín... ...para que me resolvieran el problema. Por suerte, pude irme de Cantalejo con mi propia moto y de allí a Cáceres, y de Cáceres a Jerez de los Caballeros, para recordar la historia de Vasco Núñez de Balboa, y después a Rocío en Huelva, donde pasaría la última noche de viaje. En este sexto y último vídeo de mi ruta La Leyenda 23, os voy a contar un poco qué tal fue la experiencia de la concentración invernal de Cantalejo, y por qué voy a repetir el año que viene casi seguramente. Después de las cabeceras, empezamos. Señores, aquí estamos. Hemos recogido todo ya y me marcho esta mañana. Va a llover a partir de aquí y esto se va a poner como un barrizal. Va a ser súper complicado. Pues, pues nada, del hotel eh, bien. Ya veis, la habitación de lujo ha dormido bien. Y en el pleno centro de, de Rocío. Así que aquí os dejo el nombre del hotel. Y si queréis, os venís para acá cuando vengáis a Rucía Y a mí no me hacen descuento ni nada para, para sacar esto, yo lo hago porque me han tratado bien, me han dejado meter la moto dentro. mirad, ahí está mi moto, y en general me parece guay las instalaciones, está chulo, bueno venga, vamos a recoger todo ya, de una vez y nos vamos. Se enciende. Ah, perfecto. Ya. Sí, por eso me la he comprado. Es la moto más alta que, que he encontrado. Al suelo. Venga, muchas gracias de todos Adiós. Por aquí o por ahí. Por ahí. No, por ahí no. Por aquí. Por aquí. ¿Por aquí? Venga, hasta luego. Bueno, señores, nos vamos de, de Rocío antes de que empiece a llover. Y si consigo salir de aquí sin pegármela, os voy a contar que me ha parecido cantalejo. Pero antes hay que salir de aquí. Yo. Parece que la arena está compactada Entonces Se lleva muchísimo mejor Hay que ir por los bordes de la carretera Porque al centro está la arena Y aquí y aquí aquí es toda arena, tío Madre mía Esto es toda arena Además de las malas Cuando hay arena, acelerar Aquí están todos los bares. Bueno, estamos detrás de la ermita de la Virgen de Rocío. Este es el final del viaje. Aquí se congregan más de 4 millones de personas ahora está vacía para mí entera ahí está la marisma el parque de doñana no hay nada solo operarios y nada me he venido hasta aquí para poner el punto y final al viaje nada el último mensaje es un recuerdo para nuestro amigo caído Sergio, el guerrero número 13, que ya no está con nosotros, se le echó de muchísimo de menos. Eh, ayer pasando por toda la, la sierra de Huelva, pasé justo por, por el pueblo de donde era él, cabeza rubia, y me acordé de él. Y nada, que la vida es, es una sola y hay que vivirla y hay que aprovechar para hacer lo que nos gusta eso es lo que nos enseñó Sergio, así que desde aquí, cerramos aquí estamos, mata las cañas que se va a poner a llover ya mata cañas en invierno y contemporáneo, ¿Qué os parece? ¿Eh? Aquí estamos. Aquí la tenéis. ¿Eh? Pues ya ya, ¿eh? Venga, fotito y largamos, y nos largamos de aquí. de perro pasaste un baño ahora bueno y desde Mata Las Cañas ha empezado a llover y menos mal que hemos salido de rocío a tiempo y desde aquí vamos a hacer algunas consideraciones sobre la leyenda continua yo no puedo hablar de otra concentración porque nunca he ido a una. Esta era mi primera y en general me pareció cojonuda. Eh, la organización estaba muy bien planteada. Eh, no hubo, yo no hice cola el jueves para la... llegué el jueves, claro. A lo mejor la gente del viernes hizo alguna cola, no lo sé. Pero tú llega Muestra tu preinscripción, te inscribes, te dan tu, tu tarjetitas para el caldo, para el café, para el desayuno de todos los días, para el sorteo, que sortearon un montón de premios. Entonces una vez que tú llegas y te inscribes, pues te va a la zona de la acampada a la que te pertenezca. El motoclub de Silver Redder tenía su, su zona de acampada como el año pasado y nada, llega, te, te sistema, te, te coge tu, la zona que más te guste. El consejo que te puedo dar es coger una zona donde haya por lo menos tres uh, árboles donde tú puedas poner tu lona para cubrir el techo de la tienda de campañas y una vez que has terminado de montar el tinglado, pues te vas a tomar cañas con tus compañeros hay una zona de hogueras eh, en donde te dan tu leña y te dura para todo el fin de semana y si hay que ir ahí a coger pues vas a coger, ahí leña le sobra yo no he visto problema con eso. Eh, llévate una silla para acampar, sí, una silla de acampada de estas que son es plegables, que se desmontan fácilmente, que no ocupen mucho espacio, porque te va a hacer falta para estar ahí cerca de la hoguera y, y ya está, y disfrutas, hablando del equipaje. ...que tienes que llevar, está claro que la, la, la tienda de campaña, si vas a acampar, eh, yo tengo una del Decathlon, que, de, de estas que se se monta con dos clics, así, tira de una cuerda, tira de otra, ponen la piqueta y ya está montada, no tiene que hacer nada más, pero ocupa mucho espacio, de hecho ahí, ahí ve, veis detrás el bulto que ocupa, pero es la que tengo y es la que me he llevado eh, la tienda de campaña que tenga dos capas una anterior y otra exterior separadas para para que no haga condensa y se hiele la tienda eh, que tenga que, que te lleves una lona para para cubrir el suelo porque el suelo está muy húmedo ten en cuenta que eso es un pinar y, eh, y la noche la noche es frío y es muy húmedo entonces el suelo transmite humedad a la tienda entonces poner una, una lona en el suelo eh, es recomendable luego saco de dormir de temperatura confort mínimo mínimo te aconsejo eh, de menos 5 grados porque eh, Hombre, va a ser frío, va a ser de cero para pa abajo por la noche y, y que te olvides de llevar dos sacos uno de temperatura, yo que sé, un poco entre 0 y 10 y otro saco más ligero que eso es lo peor que puede hacer porque dentro del propio saco se va a formar una condensa y va a ser el, el efecto contrario así que si vas ahí en tienda de campaña, cómprate un buen saco. Ya sea de pluma o sea sintético, ya verás tú. Pero de, de temperatura de menos 5 para abajo. Yo tenía uno de menos 15 que llevo eh, en el top case. Y me entra perfectamente. Luego, tema catre o colchoneta inflable. Yo aconsejo catre. Si puedes comprarte un catre, de, yo tengo uno de Fe Active que me costó 70 euros se monta en 5 minutos y funciona muy bien y se duerme de puta madre yo he dormido en la gloria y no tiene que estar preocupándose de, de si se va de si se va a desinflar la colchoneta o historias es de eso que luego duerme con el culo eh, en el suelo eh, después para tomar café y para desayunar pues te, te lleva tus historias yo me he llevado un hornillo portable con sus bombones de butano pequeñita con una suficiente yo me llevé dos porque no sabía si iba a aguantar pero con una suficiente eh, incluso la puedes usar para calentar la tienda si si fuerte. Falta. falta a mí no me hizo falta y me llevé mi moca italiana y me tomé mi, mi café por la mañana y en la gloria también me llevé eh, para hacer caldo, ya te como y, y bien Tema comidas, he estado tres días comiendo eh, jamón asado, bocadillo de jamón asado no porque no quise otra cosa sino porque estaba buenísimo, estaba increíble. Entonces prácticamente almorzando y cenando durante tres días seguidos, eh, pata de la asado. Y hablando de la organización y de, de cómo se portaron, pues me parece muy bien, me parece que han hecho un trabajo excelente y que El fin de semana salió rotundo, rotundo, un 10 a todo el equipo que ha organizado esto porque nos ha hecho disfrutar y es un, es un recuerdo que nos llevaremos siempre y vamos a, vamos, yo voy a volver el año que viene, a menos que nos entre una ola de frío polar y de nieve como la que está entrando ahora por el norte, que nos hemos libra librado por un día, por un día Fija de duda la suerte que hemos tenido Porque no quiero llegar a imaginar Eso Con nieve y embarrado Es que entrando, entrando en el Pinar eh, La zona es toda arenosa Entonces hay que tener cuidado Con... Con la entrada porque más de uno se, se ha caído De hecho yo me la iba a pegar Vale, eh, ¿qué iba a decir? Ah, el, el tema de los hoteles Pues si no te va Lo de la acampada Y lo de pasar frío por la noche Que si pasa frío Es porque quieres Porque no te ha llevado un buen equipo de acampada Porque yo no he pasado frío Yo de hecho me he tenido que quitar Capas Porque eh, Me estaba asando de calor En mi saco de dormir de menos 15 eh, pues si no quiere pasar frío y esas cosas y pues te vas a notar pero yo creo que el verdadero espíritu de, de estas concentraciones es estar por la noche en las hogueras con tus amiguetes tomando vino tomando cerveza disfrutándolo a tope hasta que hasta que hasta que, hasta que si termina la música, eso es lo que hay que hacer cuando vas a esas concentraciones. Y si vas a un hotel, pues búscate un hotel que esté en Cantalejo, lo con tiempo. Un hotel que pueda ir tú andando o que te lleven un taxi que no te cueste mucho. Eso también es buena opción. Pero no vaya a conducir de noche para irte a, a un pueblo cercano, donde haya buscado un hotel porque en Cantaleco no, no había, porque es malísima idea. Yo la había pensado y he hecho, había reservado tres hoteles distintos para las tres noches, porque en Cantaleco ya no había, pero luego lo pensé bien y dije, mira, para lo que me cuesta el hotel, pues me termino de comprar todo el equipo que me hace falta para pasar una buena noche en el campamento ya que a mí me gusta acampar sin pasar frío, y estoy allí con los amiguetes, tomando cerveza, tomando vino, y pasándomelo bien, y sin tenerme que preocupar que tener que coger la moto, de salir de ahí por la noche con el frío que te caga y de meterte a hacer media hora de carretera para llegar al siguiente pueblo, que, que eso da miedo. Yo lo, lo, lo he tenido que hacer eh, cuando volvía de, de Valladolid porque había llevado ahí la moto a, a arreglar, a BMV eh, y volviendo la carretera daba miedo porque pasaba por una recta interminable de Pinar, no se veía un carajo, había niebla, eh, hacía dos o tres grados y tenía miedo de que se me cruzara algún animal por ahí, entonces no es nada aconsejable, aconsejable conducir de noche por esa zona, para nada. Y, y nada... Eso, es, eso ha sido mi experiencia Yo no puedo hablar de pingüinos Porque no he estado Ya verás En Youtube Y en otros foros Y en otras redes sociales Que ha habido gente que se ha quejado De que la organización no, no estaba bien De distintos temas Que yo no quiero hablar porque yo no puedo No puedo, no puedo opinar yo lo que puedo opinar es de lo que he estado, y yo he estado allí en Cantalejo muy bien y gracias a, a, lo que, a, a, la, a la gente que lo organiza esto, que son verdaderos moteros y allí se vive el espíritu, de, el espíritu motero. Eh, en Pingüino dicen que han asistido 40.000 personas en Cantalejo han asistido 10.000 y pico y te digo una cosa, yo no he tenido la sensación de, de ver 10.000 personas para nada aparte cuando está ahí el concierto debajo de la carpa eh, social pues sí que había mucha gente eh, pero normal, vamos que el Pinar es muy grande, hay espacio para todos hay leña de sobra para todos eh, Y no te daba la sensación de estar Ahí tirado eh, En un descampado Y como si eso fuera un festival eh, Donde la gente amaba a los conciertos Y que cada, mundo, que cada uno se busque la vida Así que nada chavales Aquí se termina... Eh, el vídeo eh, ya me quedan tres horas voy a hacer creo que voy a hacer todo autovía ya porque da lluvia y no quiero conducir lloviendo haciendo curvas porque tengo rueda de taco y que no no me la voy a jugar de aquí a málaga son tres horas y autovía y si te ha gustado el vídeo y me quieres seguir pues dale al botoncito sígueme vale y activa las notificaciones si no te ha gustado el vídeo pues chico no sé qué coño hacer porque esto yo lo hago gratis sin cobrar un puto duro y son y, y grabar editar es un trabajo que no tiene no tiene no tiene fin no tiene fin de hecho ahora me, me esperan varios días de organizar material uh, audiovisual y, y toda la pesca para que luego pueda sacar unos buenos vídeos así que por lo menos coño darme un like ¿eh? amigo amiguete puedo contar con eso que sí las daba like Venga, pues nada. Hasta luego, Luca. Un saludo. Que se me olvidaba que también existe otra opción si no quieres llevar tu tienda de campaña y todo todo el equipaje. Porque mira mi moto como va. Aquí llevo... Y, y, y más mierda aquí llevo catre silla aquí llevo ropa bueno la ropa esta es la, la ropa limpia y esta es la ropa sucia aquí llevo eh, material audiovisual y en estas más, más mierda que me hacen falta pero si no quieres llevar todo eso y tampoco te quieres ir a, a un hotel, existe la tercera opción que es eh, que allí te dan tu propia tienda montada ya con el colchón inflable y te cuesta 90 pavos. Y también tiene el desayuno incluido, que la verdad que es buena opción porque todo eso en la moto, el peso y organizar todo es... y también el gasto económico que comparte el saco de dormir y toda la historia, eh, es una movida, yo de, de, hubierlo, de haberlo sabido antes por, posiblemente me hubiera cogido esa opción, así que si el año que viene considera irte a Cantarejo pues glamping creo que se llama la opción, glamping y está muy bien. Venga, ya sí que... Adiós.